Me habéis preguntado todos, y esto no lo tenía previsto en la clase de hoy, pero voy a hablar de ello y me voy a plantear si eso, hacer a lo mejor algún vídeo o algún directo en YouTube o algo para suplementar lo que hoy tenemos para que podáis ver algo práctico. Pero me habéis preguntado todos por qué todos tenéis problemas con los fondos, con el borrado de fondos. Algunos, y creo que han sido cuatro que me habéis preguntado, eh, me habéis preguntado que si no puedo utilizar la función de TileMaps para borrar un trocito del TileMap. Muchos me habéis dicho que aquí en EasyTileMaps teníais la función antigua de 2x4, que la, teníais la función de DrawTileRaw y DrawTileBox, draw que sugería que puedo dibujar una caja. ¿Y qué es lo que se hacía en el vídeo de Telera en una hora? de Dibujo esta caja para borrar un sprite que hay encima, vuelvo a redibujar el fondo, y muchos me habéis dicho, bueno, pero es que esto no lo puedo hacer con la función actual, eh, claro que podéis hacerlo con la función actual, algunos os lo he dicho, y esto me ha llevado a comentaros un detalle, voy a poner la función actual, pero me ha llevado a comentaros un detalle que es relevante, hay un detalle muy importante, casi todos... Digamos que entre el 80% y el 95% de vuestro código es mi código. Es lo que he hecho yo en clase con alguna modificación. Y luego habéis empezado a hacer cosas y algunas de las que habéis hecho es extender lo que hemos visto en clase y algunas pequeñas partes sí que son crear cosas por vosotros mismos. Para crecer como ingenieros tenéis que crear cosas por vosotros mismos. Y crear cosas por vosotros mismos significa que uno necesita un tutorial, o necesita un profesor, o necesita una explicación para introducirse en qué hace o cómo va algo. Pero a partir de ahí tenéis que crear con ese algo. No podéis, eh, no podéis quedaros en el replicar lo que hemos hecho. Esto se usa así, lo uso así siempre. No, se usa así es una introducción a lo que eso hace pero nada os impide usar las cosas de mil maneras distintas o como se os ocurra. Por ejemplo, no es muy difícil imaginar si uno piensa que cuando estamos usando draw DrawTileMap, esta función, nosotros le decimos una posición de memoria, de memoria de vídeo, y le decimos una posición dentro del tilemap para que empiece a dibujar. Y yo le ponía, el otro día cuando hicimos la posición C004 y un tamaño, que lo hacemos antes en la función set, que nos permite decirle cuánto queremos que dibuje de ancho y demás, decíamos un tamaño de 18x18 en hexadecimal o similar, y entonces estoy dibujando un trocito de un tilemap más grande, es una vista el tilemap. nada me impide dibujar un trocito de 2x2, o uno de 4x4, o uno de 3x3, o uno de 3x2, y nada me impide, en vez de dibujarlo en la posición C004 arriba en la pantalla, dibujarlo en la posición df F. 32 en mitad de la pantalla, Solo hay un detalle a tener en cuenta con esto, y eso sí lo he comentado la función, lo dije el otro día, requiere estar alineado a 4 bytes y en una fila 0 de pantalla ¿esto qué significa? si os imagináis la memoria de vídeo entera, dividida en cuadraditos de 8x8 píxeles o de 4x8 bytes solamente le podéis dar a esta función posiciones de pantalla que se refieran a la esquina superior izquierda de cada uno de esos cuadrados porque tiene que estar alineada a cada uno de esos tiles que es lo que utiliza para dibujar, si no está alineada a esos tiles la función falla porque asume ese alineamiento y hace cálculos que si ese alineamiento no es correcto darán lugar a posiciones de pantalla erróneas eso es lo que va a pasar simplemente esos cálculos son más rápidos gracias a que asume esas posiciones pero claro, si no son esas posiciones, el cálculo falla, por eso pide ese alineamiento. Teniendo eso en cuenta, si yo quiero una zona de aquí de en medio de la pantalla redibujarla, tengo que calcular cuál es esa posición arriba izquierda de esa zona, haciendo mi memoria de vídeo entera en cuadraditos de 8x8, calculo esa posición, hago un set para decirle que quiero dibujar un view de 3x3 o de 2x2 o de lo que sea, le digo en esa posición que empiece en el tilemap en la posición que yo quiero del tilemap y que me redibuje eso. Ya está. Es hacer una vista pequeñita de ese trozo. Esto es un ejemplo sencillo. ¿Vale? Esta función permite hacer eso y lo que se os ocurra con ella es probable que alguno de vosotros pensando se os ocurran ideas para hacer con un tilemap que no se me han ocurrido a mí cuando la diseñé y a lo mejor a nadie que ha usado tilemaps. Porque podéis ser creativos y decidir que en un tilemap voy a meter sprites codificados en órdenes especiales que yo dibujo zonas del tilemap de una manera en pantalla y me salen sprites. Se me ha ocurrido eso creativamente y lo uso y a lo mejor es más óptimo. Pues ¿por qué no? Lo que importa aquí es que creéis. Sois vosotros quienes tenéis que crear soluciones. Es evidente que cuando estáis aprendiendo el primer paso es ver cómo funciona algo, probetear cómo funciona ese algo, quizá calcar algo que veis que hago yo, o algo que veis en otro vídeo, o algo que veis en una documentación, pero ese es el primer paso solo. Eso solamente es empezar, probar y ver cómo va algo. A partir de ahí, en el momento en que llegáis a un punto en que entendáis cómo funciona, lo siguiente es crear vosotros mismos. Eso es lo que de verdad os hace desarrolladores de videojuegos es lo que os hace de verdad desarrolladores de lo que sea, es lo que de verdad os hace ingenieros un ingeniero no es alguien que sabe mil métodos que se han dado en clase ni que se ha leído mil libros un ingeniero es alguien que coge lo que tiene en la cabeza y crea una solución al problema y la crea el ingeniero o la ingeniera en este caso eso es lo que os va a hacer ingenieros así que no tengáis miedo de crear soluciones, es más cuando creéis soluciones vosotros, la mayoría de las veces lo que va a ocurrir es que crearéis soluciones subóptimas, soluciones con problemas. Algunos, por ejemplo, ¿qué os ha pasado? Tengo que cambiar lo que está en ix a de ¿Y qué hago? Pues no se me ocurre cómo, lo guardo en una posición de memoria y lo vuelvo a guardar en el otro. Es una solución subóptima, pero es la vuestra. A mí no me importa que sea así. A partir de esa solución, lo bueno que tiene es que entonces vengo yo, os doy otra idea y la entendéis a la primera. Y decís, perfecto, ¿pero por qué? Porque ya os habéis estrujado previamente las neuronas en hacer la vuestra, y entonces cualquiera que venga después la entendéis rapidísimamente. Igual que si ahora muchas veces yo me bajo al código máquina para explicaros algo, ya entendéis porque habéis pasado por él primero, porque habéis creado cosas, y aunque habéis seguido unos vídeos, los vídeos os pedían que hicierais cosas vosotros. Las habéis hecho vosotros, habéis entendido vosotros. Y llega un momento que luego después eso ya os permite entender. Lo que os permite entender, lo que os permite diseñar, es los diseños que habéis hecho. Ningún tutorial por sí solo, ninguna explicación por sí sola, os va a llevar a ser ingenieros. Ninguna. Solo lo que vosotros hagáis. Se suele decir, y la frase típica es, la experiencia, eh, los buenos diseños vienen de la experiencia. Pero la experiencia viene de los malos diseños. Es, necesito hacer cosas mal hechas, y ya me habéis oído decirlo en clase, hasta que aprendo de ellas y entonces sé hacerlas bien. Nadie empieza y hace bien las cosas porque replique lo que dice el profesor. Eso solo es un punto de partida. Aprenderéis a hacer las cosas bien cuando las hayáis hecho por vosotros mismos mal dos o tres veces. Y a partir de ese momento tendréis suficiente experiencia como para diseñar ya una cosa bien hecha. Por eso es tan importante las iteraciones y por eso en ABP vais a invertir, igual que en Amstrad, un montón de tiempo en aprender. Un montón. Porque necesitáis hacer una cosa, daros cuenta de que es una basura tirarla y hacerla de nuevo, daros cuenta de que es una basura un poco mejor, tirarla y entonces empezáis a hacer algo que está bien. Funciona así, quiero decir, esto hasta que nos inventemos el cable de matrix de ya sé kung fu, hasta entonces no hay otro remedio, es decir, la forma de aprender es coger experiencia y coger experiencia consiste en hacer cosas que normalmente al principio están mal hechas y no importa no importa si son subóptimas no tengáis vergüenza de lo que hacéis. Algunos habéis hecho cosas y decís, pues bueno, mira, es que lo que he hecho no está a la altura. No tengáis vergüenza. Habéis empezado por hacer algo, han fallado muchas cosas, os habéis quedado a medias? no importa. Apoyaos en ello, como un escalón. Que quedan siete escalones, bueno, este es el primero. Apoyaos y seguid. Vale, dicho esto, un par de cosas más que seguramente las explicaré... Más adelante, como digo, porque ahora se nos ha hecho tarde y tal, y no quiero ponerme tampoco a hacer ahora algo que dure dos horas. Ya lo haré con más tranquilidad, a lo mejor en un directo o alguna cosa así, para que lo tengáis, aunque sea en vídeo. La cuestión es, el tema de borrar el fondo, no hay por qué hacerlo así. Esto es una opción. Si yo tengo un tilemap en memoria, yo puedo utilizar ese tilemap que tengo para redibujar partes y que borren lo que hay encima. Es una posibilidad. Muchos juegos lo hacen. De hecho, hay otras opciones que no están implementadas con este formato de dibujo un cuadrado, sino que, por ejemplo, en muchos juegos utilizan lo que se llama un registro de tiles tocados. Un registro de tiles tocados es que yo tengo como una especie de matriz aparte o otra estructura de datos en la cual, cuando yo dibujo un sprite o dibujo algo en pantalla, anoto los tiles que hay debajo como tocados. Y luego tengo... Una rutina que coge la lista de tiles tocados y los redibuja en pantalla. Eso es otra opción. Y otra opción distinta es que si yo estoy haciendo un juego, antes de pintar un sprite en pantalla, yo lo que haga sea guardarme lo que hay en la pantalla en un sprite. Y eso lo tenéis hecho. Está aquí. Si os venís a la sección de sprites, hay una... Función muy buena aquí, que se llama GetScreenToSprite. Que básicamente hace el inverso de DrawSprite. DrawSprite coge un sprite que está en memoria, lo recorre y lo va copiando a pantalla. GetScreenToSprite recorre la pantalla y va copiándola a un sprite. Es exactamente el inverso. ¿Para qué sirve esto? ¿Ya os lo imagináis? Antes de que yo pinte en pantalla, yo lo que hago es coger eso que hay en pantalla y copiármelo a un sprite. Después pinto mi sprite en pantalla, y como tengo el fondo guardado en otro sprite, para borrar lo que he pintado, solo tengo que en el mismo sitio pintar el fondo que me he guardado antes. Ya está. Con una cosa tan sencilla como esa, yo puedo pintar en pantalla para borrar el sprite que acabo de poner. Y ya, si hago eso, puedo ni siquiera necesitar el tilemap en memoria. Puede que yo coja mi tilemap y lo use solo para dibujar una vez, si no tengo scroll por ejemplo y voy pantalla a pantalla o es una pantalla única yo cojo mi tilemap, lo dibujo y ya está dibujado, a partir de ahí ya no se borra ya simplemente me muevo y voy capturando el fondo pintando mi sprite y volviendo a pintar el fondo para borrar ya no se borra lo que hay ahí puedo quitar a lo mejor de la memoria después de borrado eso y utilizar ese buffer para otra cosa es una opción hay otra opción mucho más interesante, otra opción que por eso digo que me haría falta eh, tiempo para poder explicarlo con más detalle, pero os lo voy a explicar el cómo funciona. Si yo pinto un píxel en pantalla, ¿cuántos bits necesito? En modo cero. esta pregunta deberíamos responderla a estas alturas ¿cuántos bits necesito por píxel en modo cero? haré como que no he oído nada ¿tengo cuántos colores en modo cero? a ver, ¿cuántos? 16 colores ¿esos son en píxeles? ¿cuántos píxeles? ¿cuántos eh, píxeles no? ¿Cuántos bits necesito para contar hasta 16? 4. Necesito 4 bits. 4 bits por píxel. ¿Vale? Normalmente yo que en un byte tengo 8 bits. ¿No? En un byte tengo 8 bits. 4 para un píxel y 4 para otro porque sabéis que en un byte tengo 2 píxeles. ¿Sí? En modo 0. Bien, si tengo 4 bits, yo puedo codificar 16 colores, habitualmente. Y lo que ocurre cuando yo escribo un sprite en pantalla, es que yo cojo de la memoria 8 bits, byte, y hago así, y sustituyo esos 8 bits. Con lo cual, lo que hubiera ahí, lo borro, con lo nuevo que yo pongo. Pero claro, yo puedo pensar, en vez de a nivel de byte, que es eso que tengo ahí, puedo pensar a nivel de bit, si pienso a nivel de bit puedo hacer cosas que son diferentes y que son de otro tipo de optimalidad, por decirlo de alguna manera. Pensad que si yo formo números utilizando cuatro bits, como hay aquí, yo puedo decidir hacer un split que se llama de los bits y utilizar dos bits para los colores del fondo y dos bits para los colores de primer plano. Esto os sonará raro dicho así, pero imaginemos que yo solamente utilizo los colores que tienen dos ceros a la izquierda como colores de fondo, de modo que yo puedo... Así lo vemos bien. Esto es mi byte. Si yo quiero, yo puedo utilizar estos colores, el 0, el 1, el 2 y el 3. Estos son todos los colores que tienen... Dos ceros a la izquierda. Tengo cuatro distintos. Si yo solo uso estos para el fondo, yo sé que cuando estoy pintando el fondo estos dos bits siempre están a cero. Si yo, cuando pinte un color de primer plano, nunca modifico estos dos bits, no borro la información del fondo. Es decir, si yo en vez de copiar a memoria como estaba haciendo, tengo un, un byte ahí y copio a memoria, en vez de copiar lo que hago es coger lo que hay en memoria y mezclarlo con lo que yo meta y si lo que yo meto solo va a parar a estos dos bits, estos dos nunca se modifican. ¿Eso qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es que si yo vuelvo a poner estos dos a cero, se va a volver a ver el fondo, porque el fondo está pintado ahí, en, está codificado en estos dos bits. Imaginemos que yo en los dos Píxeles que tengo arriba, este primero usa el color 3 y este segundo el color 2. Y esto les voy a poner un nombre, por ejemplo, color negro, rojo, amarillo, verde. ¿Vale? Así que esto es píxel verde y píxel amarillo. Un píxel verde y un píxel amarillo. Y yo ahora voy a pintar un sprite y al pintar un sprite lo que hago es añadir aquí por ejemplo 10 y 10 o para que sean distintos 10 y 11 y esto me lo convierte por ejemplo en color marrón y en color eh, lila por ejemplo porque esto esto se acaba de convertir en el color 11 y esto se acaba de convertir en el color 13 He dicho 13, está bien. Color 14. ¿Sí? Color 13, marrón. Color. Eh, color 13, no, sí, era 13. 13, marrón, color 14, lila. Por ejemplo, me lo invento. Si ahora quiero volver a recuperar los dos colores verde y amarillo que habían en el fondo, lo único que tengo que hacer es volver a coger esto, plantar dos ceros, y otra vez vuelven a ser verde y amarillo. Es decir, he vuelto a dejar el fondo sin necesidad de repintar el fondo, porque el fondo está ahí, en esos dos bits. No lo he tocado. Al tocar solo los dos bits de arriba, la información del fondo sigue ahí. Solo tengo que dejar hacer otra vez. ¿Cómo puedo yo conseguir hacer esto? Esto lo consigo con una operación que todos conocéis, pero que habitualmente no se usa, que es la operación XOR. La operación XOR, imaginemos que yo tengo mi Sprite codificado, los píxeles de mi Sprite son 1, 0, 0, 0 y 1, 1, 0, 0 ¿vale? estos son los dos píxeles de mi Sprite que por supuesto tienen a 0 los dos bits de abajo porque son para el fondo ¿vale? si yo esto hago XOR con lo que hay ahí arriba cuando hay un 1 y un 0 se convierte en un 1 cuando hay un 0 y un 0 se convierte en 0 cuando hay 0 y 1 se queda en 1 es decir los ceros en un XOR no afectan a lo que hubiera. Si yo hago 0 XOR con lo que sea, se queda lo que sea. Y si yo hago 1 XOR con lo que hubiera, lo que hace es cambiar lo que hubiera. De modo que ahí hay un 0, lo cambia por un 1. Estos dos unos, al hacer XOR con los ceros, se cambian por unos. Y eso se convierte en lo que teníamos antes. Si ahora quiero borrar el fondo, o sea, borrar el primer plano y dejar el fondo, vuelvo a aplicar otra vez el XOR. El primer XOR... De lo de abajo con lo de arriba me genera esto. Los unos cambian lo que había y entonces se ponen donde habían ceros. Y ahora, si vuelvo a aplicar XOR con lo de arriba, como hay 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, se convierte otra vez en ceros. Ahora, para usar esta técnica, lo único que necesito es todos los demás colores. ¿Vale? Porque tengo el color 10XX, voy a ponerlo así, 00XX, 10XX, 01XX, 11XX. Esto en realidad no son cuatro colores, estos son doce. Aquí hay doce colores que yo los convierto en cuatro. Porque siempre que yo tenga ceros aquí va a ser el color de fondo esto es como mi color transparente, siempre que yo tenga 10 aquí, ya no se ve el fondo, se ve el color 10, así que en mi paleta, todos los, que los colores que sean 10XX, el 1001, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1010, 1011, todos esos los tengo que definir con el mismo color, igual con esto e igual con esto, y así me aseguro que siempre que pinto 11 aquí, sin importar lo que hubiera en el fondo, se va a ver el color del 1-1, ¿vale? La desventaja de usar este método es que pierdo colores. Paso de tener 16 colores a tener 7, porque tengo 4 colores de fondo, 3 de primer plano, y este 0, 0 es lo que me hace de transparente en el primer plano. Esta técnica la comenté de pasada, en las primeras clases, cuando os hablé del Mission Genocide. El Mission Genocide es un juego para Amstrad que usa esta técnica. Hay otra posibilidad con esta técnica. La otra posibilidad es permitir una especie de color clash. Y eso ya depende de vosotros diseñando. Esto que acabo de hacer hace que los colores de primer plano y los colores de fondo no se mezclen. Porque los tengo separados por bits y, de hecho, yo los he separado en 2 y 2, pero yo lo podría separar en 3 y 1. Entonces, si solo tuviera un color de fondo y 3 bits para el primer plano, tendría 7 colores en el primer plano más un transparente, y aquí tendría 2 colores en el fondo, con lo cual el fondo sería monocromático, o bicromático, si lo queréis ver así, un negro y un blanco, o un amarillo y un rojo, bicromático, dos colores de fondo, 7 colores de primer plano. También lo podría hacer al revés, podría poner siete colores en el fondo y unos gráficos en primer plano monocromáticos. Podría hacerlo. Eso depende de vuestro diseño. Pero la otra opción es permitir mezcla libre de colores. Mezcla libre de colores significa que yo diseño los sprites de primer plano con los colores que quiera, uso los 16 de paleta diferentes, uso en el fondo los que quiera, y como yo sé que la operación XOR es una operación que me cambia y me vuelve a dejar las cosas como estaban, si yo aplico el XOR del mismo número dos veces, primero meto una cosa y luego la borro al aplicar, puedo utilizarlo para meter sprites en mi pantalla y luego borrarlos dejando el fondo como estaba. Solo que lo que va a ocurrir es que los colores harán un efecto de como que se mezclan. Si nosotros tenemos un color de fondo preferentemente que sea mayoritariamente ceros, al mezclar los sprites, se quedará con el color del sprite. Si alguno de los colores de fondo no es un cero y fuera, por ejemplo, 0-1 cuando yo meta cualquier color que tenga aquí, esos dos unos que tienen aquí y el otro se alterarán, cambiará el color y hará como que, al pasar el sprite por delante de una cosa que tiene color, coge parte de ese color. Como que los dos colores se mezclan en un tercero. Eso lo veréis en algunos juegos. Hay juegos que usan esa técnica. Que es directamente olvidarse de que algunos colores son de primer plano y otros de segundo. Yo tengo una paleta de 16, la diseño y utilizo algunos colores de alguna manera para que luego cuando combinen, combinen bien. Pero en realidad permito que se mezclen libremente entonces tengo los 16 colores. Sin ningún problema. Esas son cosas a experimentar. ¿Esto cómo podéis hacerlo con CPC Telera? Lo tenéis aquí. Tenéis un apartado de Blending y un draw sprite blended que básicamente lo que hace es coger vuestro sprite el que sea y mezclarlo con lo que haya en memoria tal cual esta esta operación coge vuestros datos del sprite y en lugar de copiarlos sustituyendo memoria coge el dato del sprite coge el dato de la memoria aplica una operación de blend y mete el resultado en memoria y esa operación de blend además la podéis elegir aquí hay un set blend mode que, como veréis, tiene una estructura cpct-blend-mode que os permite poner modo XOR, modo AND, modo OR, modo AD, ADC, SBC, SUB, LDI... no. Todo eso son modos de mezcla. Yo lo que os he explicado es con XOR. El XOR es el más utilizado porque tiene esa propiedad de que deja las cosas como estaban. Pero se pueden hacer mezclas con otros y también os pueden valer... el modo OR podría valer para hacer la mezcla también si tenéis los colores separados, por ejemplo. Todo esto son distintas opciones para pintar y no borrar el fondo. Son técnicas que se utilizan. Pero, como os he dicho antes, nada os impide crear vuestra propia técnica. Hay otra técnica y es tener un fondo liso, por ejemplo. Es una técnica que no creáis que no es una técnica tonta. El ejemplo que hemos estado trabajando aquí en clase, desde el primer día, que es el gauntlet, usa fondo liso. El gauntlet tiene un fondo monocolor, precisamente para ir más rápido. El fondo monocolor tiene la ventaja de que podéis ahorraros incluso el borrado de sprites, si lo hacéis bien, dependiendo del diseño de vuestro juego. ¿Cómo podéis ahorraros el borrado de sprites? Fácil, si tenéis un sprite y en los bordes del sprite le pintáis color fondo y vuestro sprite se mueve píxeles de uno en uno lo que va a ocurrir es que cuando pintéis el sprite un píxel más arriba si el sprite no tuviera nada quedaría un rastro de un píxel debajo pero si el sprite tiene el último píxel color fondo ese píxel color fondo va a borrar el rastro a la vez que lo pintáis de modo que con solo pintar un sprite ya hacéis el pintado y el borrado eso también permite mover muchos más sprites, porque si os ahorráis el borrado tenéis el doble de sprites directamente con el mismo número de operaciones. Son distintas técnicas. Como digo, para que veamos esto, una aplicación concreta de ellas, ya me haré un vídeo aparte para que podáis verlo en aplicación, pero os lo cuento porque así tenéis una idea de si no quiero borrar el fondo, ¿qué hago? Muchas técnicas, muchas posibilidades. Y si queréis hacer cualquier otra cosa que no está especificada, creadla. Sois vosotros quienes tenéis que crear. Estas técnicas no son técnicas que hayan existido desde la prehistoria. Alguien las creó en algún momento. Y crear esas técnicas, en algún momento, alguien tuvo que decir cómo resuelvo este problema para que vaya más rápido, y se puso a pensar y dijo, ah, pues si hago esto con los bits, pues fíjate, voy a conseguir este resultado. Lo mismo que hay personas que han llegado a esas técnicas por sí mismas, vosotros también podéis llegar a cualquier técnica por vosotros mismos. Ese es vuestro trabajo. De esto que os he contado, ¿tenéis alguna duda, alguna cosa sobre las técnicas que haya explicado y os haya quedado en como, eh, ¿eso qué es? Dime. No, si no, si a ese, ese, bueno, puede ocurrir por eso digo que depende de vuestro juego depende de los contactos entre los sprites, depende de algunas cosas el gauntlet aunque tiene un fondo monocolor usa un scroll que le obliga a redibujar toda la pantalla en cada iteración entonces por eso tampoco tiene el borde ni se preocupa del borrado porque el borrado que hace el gauntlet es simplemente borrar la pantalla y redibujar, no hace otra cosa pero el utilizar sprites con un borde es una opción muy socorrida que según el tipo de juego que hagas te puede venir muy bien. Si en tu juego hay muchas colisiones entre sprites a lo mejor queda feo y prefieres no usar eso. Prefieres usar otra cosa. A lo mejor prefieres un modo XOR o a lo mejor prefieres un pintado con máscara que es otra cosa que no hemos hablado. El pintado con máscara lo tenéis en vídeos del año pasado y en vídeos anteriores, eso lo podéis ver. Pero estos son otras opciones. Al final es, ¿qué quiero yo conseguir...? Y cuál es la forma de hacerlo. Por eso os digo que hay distintas opciones y si no las vuestras propias también. Fijaos en el juego y fijaos en los colores. Fijaos en los colores de primer plano y los colores de segundo plano. ¿Cuántos colores hay en primer plano y cuántos hay en segundo? tres colores en primer plano y cuatro en segundo. Y el juego, cuando pasas de una fase a otra, también juega con cambiarlos, cambiar la paleta. Y para que haya variedad, cuando paso a la siguiente fase, en la siguiente fase pongo unos colores de primer plano y de segundo plano distintos. Ahora, en el intercambio, level 4. Y ahora veréis, otros colores. Y eso también hace variar la sensación de colores y demás. Esto es todo cuestiones de... Según lo que yo vaya a hacer y el diseño que yo tenga, me puede favorecer una técnica o me puede favorecer otra técnica. Hay juegos en Amstrad, de los que he hablado alguna vez, que por ejemplo los hacen en modo 1. En modo 1 tenemos cuatro colores, pero tenemos más resolución. Y en el modo 1, con cuatro colores, se pueden hacer combinaciones parecidas a la Game Boy. Podemos coger cuatro colores afines, los cuatro verdes o cuatro azules o cuatro tirando a naranjas. Y entonces tenemos un esquema de colores similar a, los, a la escala de grises y verdes de la Game Boy. En realidad es una escala de grises, lo que pasa es que la pantalla es verde. Entonces se ve así. Pero podemos hacer ese efecto y además jugar, porque puedo pasar de una pantalla a otra y cambiar la paleta para pasar, por ejemplo, de una paleta de rosas a una paleta de eh, amarillos o una paleta de de verdes, y entonces hago zonas, a lo mejor que son de césped, de interior, de no sé qué, solo he cambiado la paleta, y estoy diseñando con cuatro colores. Es un tema de diseño, y es un tema de combinar el, las técnicas con el diseño para que produzcan un resultado que yo quiero. Al final no os olvidéis nunca que lo que importa de verdad es el resultado del juego. La gente que jugaba al Mission Genocide en su época, a no ser que fueran programadores, no se preocupaban de... Tiene cuatro colores, tiene tres, tiene no sé qué. Se ponían a jugar al juego, el juego mola. Pues está guay. El diseño mola, está guay. A mí personalmente el diseño me resulta un poco... Mejorable, quizá. Pero no tanto por los colores, como quizá por las formas. Yo quizá hubiera estos numerajos gordos a mí. Me resultan un poco... No sé. No me terminan. Pero ya es una cuestión personal. de diseño. Hay otros juegos, como os digo. ¿Vale? Este juego... Es más reciente, tiene dos años, si no me equivoco. Este juego lo hizo un chico del foro de CPC Wiki, eh, usando CPC Telera, una versión más antigua, y lo hizo en C. Eh, era la primera vez en su vida que programaba en C. Eso es importante notarlo porque cuando uno se pone puede hacer de todo aunque no tenga ciertos conocimientos. Como veis, es modo 1, son cuatro colores, y la estética está diseñada para eso que os decía, coger un, un estilo tipo Game Boy de colores con una gama más o menos monocromática, jugamos ahí con un negro, un blanco y un par de colores y da una especie de sensación de progresión de colores. Cuando salga de esta zona, y si os fijáis tiene el fondo monocolor, aunque en algunas zonas el que el, hecho de que el fondo sea monocolor tampoco da una mala sensación de que sea monocolor si el color está bien elegido, como veis. Dependiendo del juego al que juguemos, no tiene por qué haber un fondo. En este caso, no lo hay, y sin embargo, como hay bastantes cosas en el entorno, hasta queda bien que no haya un fondo. Y como veis, jugar con los colores nos hace distintas zonas, y es una cuestión de diseño, al final. Lo que importa es el producto. producto final da unas sensaciones como producto. Este tiene algunos bujos y tampoco importan mucho, realmente. Porque la sensación global de producto es mejor que los dos o tres bugs que tiene. Y este no utiliza técnicas muy avanzadas ni nada muy especial. Tiene enemigos como veis con unos comportamientos más o menos fijos. Enemigos que tienen un movimiento izquierda-derecha-arriba-abajo. Otros enemigos que simulan un murciélago y simplemente es un movimiento tipo random. Y ya está, no tiene más complejidad. Y como veis tiene unos puzles, algunas cositas, son mecánicas de juego. Distintas mecánicas, no muy elaboradas, no demasiado complejas, pero bien ordenadas en un juego. Un juego tipo historia, con sus mecánicas, con sus zonas, incluso sí. veis que le parpadea. Y tampoco es demasiado problemático el hecho de que le parpadee. Hay un momento en el que a lo mejor dice, parpadea un poco, vale, pero no pasa nada. El juego al final no se resiente demasiado ni siquiera con ese parpadeo. Por eso, os insisto tanto en que lo que importa es el producto, que a veces... Eh, le echamos demasiadas horas o demasiadas cosas a detallitos que no son tan relevantes y tenemos que prestar más atención a esa priorización de cosas que queremos incluir, cuáles son las que más aportan de verdad al producto.